Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en AR, video número 10. Imperfect tense. Verbs ending in AR, video número 10. Saludar. To greet. Yo saludaba. Tú saludabas, él, ella, usted saludaba, nosotros, nosotras saludábamos, vosotros, vosotras saludabais, ellos, ellas, ustedes saludaban. Yo siempre saludaba a todas las personas de mano. Secar, to dry. Yo secaba, tú secabas, él, ella, usted secaba, nosotros, nosotras secábamos, vosotros, vosotras secabais, ellos, ellas, ustedes secaban. Mi mamá secaba toda la ropa en el patio. Terminar. To end. Yo terminaba, tú terminabas, él, ella, usted terminaba, nosotros, nosotras terminábamos, vosotros, vosotras terminabais, ellos, ellas, ustedes terminaban. Mi hija terminaba sus tareas muy tarde todos los días. TIRAR To throw. Yo tiraba. Tú tirabas. Él, ella, usted tiraba. Nosotros, nosotras tirábamos. Vosotros, vosotras tirabais. Ellos, ellas, ustedes tiraban. Juanita tiraba la bola de boliche muy bien. Tocar. To play an instrument. Or to touch. Yo tocaba, tú tocabas, él, ella, usted tocaba, nosotros, nosotras tocábamos, vosotros, vosotras tocabais, ellos, ellas, ustedes tocaban. Enrique tocaba la trompeta muy temprano. Tomar to take or to drink. Yo tomaba, tú tomabas, él, ella, usted tomaba, nosotros, nosotras tomábamos, vosotros, vosotras tomabais, ellos, ellas, ustedes tomaban. Amparo tomaba mucha agua todos los días. Trabajar, to work. Yo trabajaba, tú trabajabas, él, ella, usted trabajaba, nosotros, nosotras trabajábamos, vosotros, vosotras trabajabais, ellos, ellas, ustedes trabajaban. Mi tía trabajaba todos los fines de semana. Tratar, to try. Yo trataba, tú tratabas, él, ella, usted trataba, nosotros, nosotras tratábamos, vosotros, vosotras tratabais, ellos, ellas, ustedes trataban. Ellos trataban de esquiar cada vez que iban a las montañas. Usar, to wear, yo usaba, tú usabas, él, ella, usted usaba, nosotros, nosotras usábamos, vosotros, vosotras usabais, ellos, ellas, ustedes usaban. Cuando mi hijo era niño, siempre usaba un disfraz de superhéroe. Vigilar, to watch over or to vigil. Yo vigilaba, tú vigilabas, él, ella, usted vigilaba. Nosotros, nosotras vigilábamos, vosotros, vosotras vigilabais. Ellos, ellas, ustedes vigilaban. Cuando yo era niño, mi mamá siempre me vigilaba, cuando yo usaba el Internet. Votar. To vote. Yo votaba. Tú votabas. Él, ella, usted votaba. Nosotros, nosotras votábamos. Vosotros, vosotras votabais. Ellos, ellas, ustedes votaban. Ellas votaban por el candidato con mejores propuestas. Trasladar. To move or to remove. Yo trasladaba. Tú trasladabas. Él, ella, usted trasladaba. Nosotros, nosotras trasladábamos. Vosotros, vosotras trasladabais. Ellos, ellas, ustedes trasladaban. Ellos se trasladaban mucho a varias ciudades por el trabajo de su padre. Círculo de verbos número 10 imperfecto de los verbos terminados en AR. En esta clase estudiamos los verbos saludar, secar, terminar, tirar, tocar, tomar, trabajar, tratar, usar, vigilar, votar y trasladar. Esta es la segunda parte del círculo de verbos número 10 con las 12 raíces para conjugar estos 12 verbos en tiempo imperfecto. Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español.